Grupo Método es una consultora global de proyectos sociales y servicios educativos. Hemos trabajado intensamente con grandes organizaciones comprometidas con esta causa. Hemos puesto en marcha más de 34 proyectos sociales implementados en dos continentes y más de 17 países. Con instituciones como las Naciones Unidas o la Unión Europea, además de diferentes gobiernos nacionales y locales. En ellos hemos abordado con éxito diversas temáticas. La inserción laboral y la empresa, el desarrollo sostenible, las minas antipersona, el género y la violencia sexual, el conflicto y la seguridad, el ocio y el tiempo libre, el desarrollo del sector agrícola, las relaciones laborales y los recursos humanos, la formación y la educación, los recursos hídricos, la migración la innovación, la calidad y la investigación, la gestión territorial, la eficiencia energética. En esa búsqueda permanente por alcanzar la excelencia, nos hemos aliado con instituciones educativas de reconocimiento internacional. PMI, Trinity, Nebrija, Universidad de Aveiro, Universidad de Panamá, Universidad del Norte... La fuerte apuesta por el desarrollo de la tecnología desde nuestros inicios nos ha posicionado como empresa pionera en el mercado del e-learning. La metodología que hemos desarrollado durante años de estudio e implementación es lo que nosotros llamamos solución educativa integral, que aprovecha las ventajas de la educación virtual y reduce sus desventajas. ...combinamos una potente plataforma educativa... ...metodologías pedagógicas innovadoras y atención personalizada... ...con videoconferencias y aulas en vivo... ...cualquier estudiante que nos elija para formarse... ...podrá aprender de una manera entretenida y práctica... ...con contenidos multimedia... ...navegará por una plataforma con un diseño intuitivo... ...amigable y ordenado que facilita el aprendizaje... ...podrá acceder al curso desde cualquier dispositivo móvil o fijo... ...tablets, computadores o smartphone... Practicará el aprendizaje colaborativo en las videoconferencias y aulas en vivo, donde podrá interactuar con los expertos en cada materia, además de con el resto de estudiantes. En cuanto a la metodología pedagógica, apostamos por el Learning by Doing, aprendiendo con ejemplos y casos prácticos. Y finalmente, lo que es fundamental para nosotros, un acompañamiento continuo durante todo el proceso formativo por parte de docentes expertos y dinamizadores. Hemos logrado hacer del proceso de aprendizaje una herramienta de desarrollo personal y profesional de primer nivel. Por eso, a día de hoy, numerosas personas y organizaciones siguen confiando en Método para formarse y nuestro grupo se ha convertido en un referente de calidad, seriedad, dedicación personalizada y compromiso. Método te ofrece un servicio integral de consultoría y te ayuda a gestionar tu proyecto para garantizarte el éxito. Acompañamos a nuestros clientes en todas las fases del proyecto y nos adaptamos a sus necesidades. Proyecto individual o de cooperación, financiado con fondos nacionales o internacionales. Y si no tienes financiación, Método te ayuda a encontrarla. Tenemos experiencia en múltiples campos y distintos países. Sector medioambiental Calidad Energías renovables Seguridad y salud en el trabajo. Gestión de ayudas y subvenciones. Método cuenta con una amplia experiencia en la realización de investigaciones diagnósticas. Desarrollamos los estudios con metodologías propias y conseguimos un diagnóstico certero esencial para lograr un mayor impacto de las políticas activas de empleo. A lo largo de los años, hemos realizado en diversos sectores estudios de identificación de competencias y desarrollo de cualificaciones profesionales, análisis de necesidades formativas y de evaluación y estructuración de la formación, observatorios de empleo y formación, estudio de políticas nacionales de inserción, empleo y formación, y análisis de migración de trabajadores de sectores en crisis a sectores generadores de empleo. Gestiona tu tiempo. Incrementa tus oportunidades. Método desarrolla servicios a la medida de las necesidades de cada cliente. Cuéntanos tu idea y te acompañaremos en el camino con la mejor solución tecnológica. Los pilares de nuestra tecnología son... La búsqueda continua de nuevas ideas, la orientación al cliente para mejorar su negocio y la sencillez en el manejo. Ofrecemos soluciones concretas, de fácil comprensión y con garantía de aplicación en la empresa u organización. Método pone la tecnología a tu servicio. Te llamaba en relación al curso que vamos a empezar hoy, te quería dar la bienvenida. No sé si tienes alguna duda que me quieras comentar. Si tuvieses algún problema para poder acceder a la plataforma o con el funcionamiento de esta, puedes contactar conmigo a través de nuestro teléfono gratuito, mi correo electrónico o el mensajería de la plataforma. Hola, hoy vamos a hablar sobre la planificación de recursos. No te olvides de cubrir el cuestionario de calidad. Nos va a permitir valorar la formación y poder mejorar en convocatorias siguientes. Por último, despedirme agradeciéndote el haber participado en esta acción formativa y esperamos poder contar contigo en próximos cursos. Muchas gracias por atenderme. Método le ayudará a que su empresa se pueda beneficiar de la formación bonificada. Cálculo del crédito de su empresa. Rellene el formulario de adhesión con los datos de su empresa. Método calculará la cuota de que dispone y pondrá a su disposición la documentación necesaria para formalizar la matrícula en los cursos que desee. Elección del curso. Elija los cursos de formación del Catálogo de Formación Bonificada de Método. Ponemos a su disposición cursos de múltiples áreas en cualquier tipo de modalidad. ...presencial, teleformación o mixta. También ofrecemos cursos a medida... ...de temáticas no incluidas en el catálogo... ...para lo que le ofrecemos un estudio y presupuesto personalizados. Por último, cumplimente las fichas con los datos de los alumnos... ...para formalizar la matrícula. Realización del curso. Método planifica, organiza e imparte los cursos... ...tras los cuales el alumno recibirá un diploma acreditativo. Al finalizar el curso, su empresa recibirá la factura en concepto de impartición y o gestión de la formación. Facturación y bonificación. Su empresa abona la factura y a partir del mes en que finalice la formación podrá aplicar la bonificación en los seguros sociales de la cantidad bonificable la diversidad y la flexibilidad de nuestra oferta nos permiten adaptarnos plenamente a sus necesidades y a su crédito para garantizar la mejora de la productividad y la competitividad en su empresa. En apenas un minuto vas a saber qué hacer exactamente para ver crecer y aumentar tu negocio. Si tienes un centro de formación presencial solo puedes impartir tus clases en una ciudad concreta, pero con los cursos de formación e-learning podrás llegar a todos los alumnos de España y presentarte a convocatorias estatales. tienes plataforma online acreditada por el SEPE, nosotros te la alquilamos y realizamos todos los trámites necesarios. Lo mismo sucede con nuestro amplio catálogo de contenidos score homologados y nuestra herramienta de gestión que conecta directamente con el Servicio Público de Empleo para el seguimiento y control de los alumnos matriculados. Puede que pienses que es demasiado lío, mucho jaleo, mucho trámite, pero no. Con nosotros puedes y estamos tan convencidos de ello que si no consigues la acreditación te devolvemos el dinero. ¿Y qué es lo que sucede si ya tienes plataforma? Bueno, pues que nosotros te ofrecemos la posibilidad de incorporar nuestros contenidos en ella. Para ello dispondrás de un catálogo que se irá actualizando en función de las necesidades del mercado. Y si lo que quieres es aumentar la rentabilidad de un certificado ya hecho en papel, nosotros lo convertimos en digital y te acompañamos en su comercialización. Lo que encontrarás en Método es un servicio de consultoría de gestión integral. No te ofrecemos una guía de cómo hacerlo, sino que realizamos el proyecto entero.